si yo si quisiera aprovechar el segundo turno para bueno en primer lugar para agradecer las respuestas que han sido claras y al menos desde luego nuestro grupo se habéis ha respondido a, a, a todo lo que lo que lo que hemos preguntado y además habéis dicho una cosa que bueno que me parece que me parece importante interesante y que a veces pues parece como si fuese una justificación de por qué estáis aquí o como si no tuvierais derecho a estar aquí a explicar lo que estáis explicando que como muy bien habéis dicho pues eh, afecta a muchísima gente afecta a un sector importantísimo ¿no? y, y yo creo que también hay una cosa que a mí a veces me gusta recordar Y es que vosotros eh, sois tan representantes de la gente como los que estamos aquí, Pero además desde un punto de vista legal. La representación sindical tiene es una representación democrática según la propia ley de la misma, del mismo rango que los representantes políticos en las, eh, en las elecciones políticas. Por lo tanto, desde luego, a nuestro grupo nos parece que, que no hay ni por qué cuestionarse el por qué los sindicatos puedan venir al Parlamento Vasco a exponer eh, estas cuestiones. Y pues, de todo lo que habéis dicho, en, en este segundo turno, desde luego, eh, a nosotros nos queda claro una cosa. Más allá de, de, la, de la legislación, que sabemos... ...por qué se ha hecho en estos años... ...por qué se ha hecho de esta forma... ...precisamente para empobrecer las condiciones de trabajo... ...de los trabajadores y permitir así a las patronales... ...mantener y aumentar... Eh, ...tasas de beneficios. ...habéis hecho una exposición clara... ...de qué es lo que quiere la patronal... ...en este caso Cebec y Confebas... ...una exposición clarísima de qué es lo que quieren... ...y es eh, fundamentalmente eso... Eh, eh, ...degradar las condiciones de trabajo... ...de las y los trabajadores... ...para mantener y aumentar sus tasas de beneficio en base a la explotación. Y lo están haciendo gracias a unas leyes que efectivamente generan un desequilibrio en las relaciones laborales, un desequilibrio en favor de ellos, de, de la patronal, eh, y que han sido unas leyes además eh, que aprueban o en este caso el Gobierno del Partido Popular, pero que están dictadas por ellos. Nosotros lo hemos dicho en alguna ocasión en este Parlamento, eh, hay párrafos de la, de la reforma laboral, de los cambios que se hizo en el Estatuto de los Trabajadores, que estaban, antes de ser aprobados, en los bufetes de abogados, importantes bufetes de abogados, que trabajan con, con las patronales. Es decir, han hecho una patronal en favor de sus intereses, ellos sabían que venían, y lo han aplicado primero estándose quietos, además tenían instrucciones concretas a través de cartas que enviaban a los empresarios de cómo actuar en esos años 2013, 2014, 2015, en esos años en los que decís que la patronal ni siquiera os cogía el teléfono porque sabían que no tenían eh, que sentarse en ese momento y después, además, después os dicen que no es el momento y ahora ya sí es el momento porque saben que están ya en una posición de fuerza cuando se ha asimilado por parte de muchos trabajadores que es muy difícil recuperar las condiciones de aquel último convenio colectivo. Desde luego, esto es lucha de clases pura y dura, y quien no reconozca una cosa así, desde luego, en mi opinión, está ciego. Y yo creo que es muy importante, y os animo desde luego a que sigáis con esta lucha por la recuperación de aquel último convenio legítimo que firméis y sí que firmó la patronal, porque creo que lo otro es un chantaje, modificar las leyes eh, para los intereses concretos de una clase social contra otra clase social. Y yo os preguntaba sobre, sobre las huelgas, porque sí, porque uno lo conocemos, ¿no? Y, y sabemos también que es muy difícil denunciar y demostrar todas esas presiones que son generalizadas y que habéis expuesto que en el sector las habéis visto generalizadas en estos meses que habéis hecho movilizaciones, pero por eso también es importante que estéis aquí y se conozca. Es importante que la gente sepa cómo funciona también la patronal en el interno de las empresas, presionando a las mujeres y hombres que trabajamos en o que trabajan en las empresas. ...cuando quieren ejercer un derecho que es un derecho fundamental, el derecho de huelga, es un derecho básico reconocido por nuestra legislación. Y la presión que se ejerce sobre las mujeres y hombres cuando, cuando se convocan las huelgas es muy importante en nuestra realidad y es muy fuerte. Y como es difícil de demostrar, en primer lugar, precisamente porque esa presión hace que muchas y muchos pues no vayan a denunciarlo... Porque ...conocen las consecuencias que puede tener... ...pues luego parece en la opinión pública... ...que no existe o que no es tanto... ...o que cuando los sindicalistas, los sindicalistas lo denunciáis... ...estáis exagerando, ¿no? Y desde luego nosotros sabemos que no es así... ...nos parece importante que lo hayáis expuesto... ...y por eso os lo, pre lo preguntábamos... ...igual que el tema de los servicios mínimos... ...que no entendemos que muchas empresas del sector privado... ...porque podemos entender los servicios mínimos... ...para servicios esenciales para la vida de la gente... ...sabemos que no vamos a parar un hospital... ...porque haya huelga... Pero en oficinas y despachos, pues en muchos campos de trabajo, pues perfectamente se puede parar porque hay una bola de trabajadores que es un derecho fundamental y no se va a caer el mundo. De, por parte de nuestro grupo, el compromiso a seguir de cerca vuestras reivindicaciones y vuestra lucha. Y, y estamos aquí también para, para todo lo que os parezca oportuno. Y gracias por vuestra comparecencia. Nada más.